qué tal cómo están mi nombre es julio tentor y soy la voz detrás de los videotutoriales de estructura de datos en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de lista encadenada que comenzamos en el video tutorial anterior y en esta entrega vamos a trabajar específicamente sobre los algoritmos en cada uno de los casos que vimos para agregar o extraer ya sea por el principio o por el fin en el medio, de distintas maneras. Eh, veamos cómo es este tema. A ver. Lo primero que quiero destacar es que los programadores, los desarrolladores, hablamos de lista de elementos o de lista de nodos indistintamente, cuando en realidad son dos cosas diferentes. Generalmente los programadores utilizan la estructura de datos y entienden que se trata de una lista de elementos pero en realidad es una lista de nodos. Nodo es un registro, es una estructura, es un objeto que tiene la posibilidad de guardar un elemento y tener los enlaces. De este modo es que en algún lugar de la memoria nos vamos a encontrar con un elemento, como por ejemplo lo estamos viendo en pantalla. Ese elemento va a tener una referencia o un puntero que nos permite acceder a eh, ese lugar de la memoria. Cuando en un programa creamos un nodo, lo que hacemos es crear una estructura de datos adicional a la cual referenciamos. En este, en este ejemplo, es temp es la referencia y allí tenemos eh, el nodo con el lugar para el dato y el lugar para el enlace. Si decimos que ítem es el campo que mantiene el dato, entonces podemos asignar una referencia al elemento. Y luego vamos a asignar una, eh, un valor al campo enlace, que en este caso lo vamos a llamar Next. Por supuesto, en programación orientada a objetos, esto se puede hacer en una sola sentencia con un constructor especializado. A medida que trabajemos más y más con eh, listas, vamos a utilizar indistintamente los términos lista de elementos o lista de nodos. Debemos saber diferenciar de qué estamos hablando. Veamos ahora el algoritmo para agregar al principio. También podemos, obviamente vamos a ver el algoritmo para agregar al final de una lista. En ambos casos puede ocurrir que eh, la lista se encuentre eh, por ejemplo vacía sería ese caso o también podemos encontrarnos con una lista que tenga una cantidad de elementos eh, de ese modo entonces agregar al principio va a ser una operación diferente de agregar al final cuando está vacía principio final es lo mismo recordemos que es importante detectar el entorno de nuestro problema Veamos entonces agregar al principio en el caso 1, que es cuando la lista está vacía. Tenemos allí un nodo al cual apuntamos con la referencia temp. Y lo que vamos a hacer es conectar este nodo con, eh, como primer elemento de la lista. Lo primero que se hace es que head apunte a temp, o toma el valor de temp, y tail también. Luego incrementamos el contador. Tres sentencias. Las volvemos a ver apuntamos head a temp, tail a temp, incrementamos el contador, muy sencillo, muy fácil, como estamos viendo es una operación de tiempo constante, con lo cual se confirma que es de orden 1. Veamos ahora la operación de agregar al principio en el segundo caso, que es eh, esa situación en la cual el entorno nos presenta una lista con varios elementos, en este caso nuestro nodo también lo vamos a referenciar con la variable temp y lo que tenemos que hacer es que head apunte a temp. Pero no podemos perder la lista, de modo que lo que vamos a hacer antes es que el siguiente de temp sea el actual head. Luego vamos a poder enganchar, eh, cambiar el valor de head por el nuevo primer elemento y incrementamos el contador de elementos lo podemos ver una vez más al principio nuestro nodo no está conectado y lo que vamos a hacer es conectar el next de temp con el actual primero luego cambiamos el valor de head e incrementamos el contador de elementos a continuación vamos a ver el algoritmo para agregar al final Directamente el segundo caso, porque el primero, cuando la lista está vacía, da lo mismo agregar al principio que al final. En esta situación vamos a tener un, una lista que tiene una cantidad de elementos y un nuevo nodo apuntado o referenciado con una variable temp. Y lo que queremos hacer es agregarla al final. Es muy sencillo. Simplemente al siguiente detail, a detail, le asignamos el valor de temp, de modo que... Ahora ya está conectado y lo que tendríamos que hacer es cambiar el valor de tail de modo que apunte al nuevo último elemento e incrementar la cuenta de elementos. Lo vemos otra vez, son tres sentencias, otra vez estamos demostrando que esto es una operación de tiempo constante. A continuación lo que vamos a ver son los algoritmos para extraer el primer elemento o el último elemento. Nuevamente analizamos el entorno del problema y en este caso nos vamos a hallar o nos vamos a encontrar con tres situaciones. La primera es que la lista está vacía. La segunda situación es la que estamos viendo acá. La lista tiene un único elemento que es el primero y a su vez es el último y cuando lo extraigamos, la lista va a quedar vacía. Y la otra situación, la tercera, es con una lista que tiene una cantidad variada de elementos, de modo que va a ser diferente el algoritmo para extraer el primero o el último. Veamos entonces la situación cuando la lista está vacía. Obviamente no podemos sacar nada de algo que está vacío. Entonces hay que provocar o disparar una excepción la lista que tiene un único elemento y se nos pide que extraigamos ese único elemento presenta un algoritmo sencillo y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el nodo tiene una referencia al elemento allí estamos viendo el esquema entonces para extraer ese elemento, lo primero que tenemos que hacer es salvar, resguardar el valor de esa referencia. Entonces, vamos a utilizar una variable temporal para tomar una copia de esa dirección de memoria. Luego, podemos desconectar el nodo. Si hacemos head igual a null, porque obviamente es el único, al sacarlo se anula. También tail y descontamos el valor de count. Allí ya podemos devolver el valor de ítem. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando eh, salgamos de esta función? El recolector de basura va a hacer su trabajo eliminando los elementos que están desreferenciados. Por supuesto, eso va a ocurrir en un entorno orientado a objetos. Si hacemos el programa en C o en C++, olvídense no hay no hay recolector de basura y nosotros vamos a tener que implementar algún mecanismo para liberar la memoria de ese nodo que ahora ya no está el algoritmo para extraer el primero en el tercer caso en este caso en el cual la lista tiene unos cuantos elementos no deja de ser diferente el primer nodo también tiene una referencia a un elemento que está en algún lugar de la memoria y vamos a guardarla en una variable temporal que la vamos a llamar ítem. Luego, lo que tenemos que hacer es que HEAD apunte al siguiente de HEAD. O sea, avanzamos al segundo nodo, que es HEADNEXT, justamente. De esta manera, ahora ya la cabeza, o el primero no es ese que vamos a eliminar, sino que es el segundo. Descontamos y podemos devolver el elemento. Nuevamente, puedo comentarles que si estamos en un entorno orientado a objetos, cuando salgamos de este método, esta función, el recolector de basura va a suprimir esos elementos que están en el montón o en el GEAP que han quedado desreferenciados, que es el caso de ese primer nodo, con lo cual nuestro eh, ambiente queda limpio. Lo que vamos a analizar a continuación es el algoritmo para extraer el último, en el caso de una lista que tenga varios elementos. De la lista que tiene un único elemento es exactamente lo mismo que extraer el primero. Veamos cómo está nuestro entorno antes de extraer. El último elemento apunta, perdón, el último nodo apunta o referencia al elemento que está en algún lugar de la memoria. Lo primero que hacemos es salvar esa dirección de memoria, esa referencia en una variable temporal, que por supuesto va a ser la que vamos a devolver al finalizar este algoritmo. Como dijimos, no podemos llegar al penúltimo elemento a menos que recorramos la lista. No hay forma, esta es una lista simple. Entonces, Vamos a utilizar una variable temporal, la vamos a llamar skip, para recorrer la lista. Y lo que vamos a hacer es preguntar si el siguiente del siguiente de skip, wow, es distinto de null. Allí estamos viendo a qué nos referimos. Skip, skip next, skip next, next. Lo que estamos preguntando es, ¿este skip es el penúltimo elemento? Si la respuesta es sí, vamos a parar. Si la respuesta es no, lo que vamos a hacer es avanzar al siguiente nodo. Lo vemos una vez más. A ver, despacio. Skip apunta al primero, como no es el penúltimo, avanzamos al siguiente. Volvemos a hacer la pregunta, pero en este caso ya estamos corridos un lugar más hacia el final de la lista. Nuevamente vemos que skip next next es distinto de null y podemos avanzar una vez más. Y ahora, ahora sí estamos, skip next next es igual a null y fíjense en que skip es justamente el penúltimo nodo. De esta manera confirmamos el tema de la linealidad, digamos el orden n de esta operación, porque skip debe comenzar por el primer elemento y recorrer eh, la lista, que puede tener una enorme cantidad de nodos, hasta el penúltimo elemento para recién poder proceder al siguiente paso que es el que vamos a ver ahora una vez que estamos con skip apuntando al penúltimo elemento la cosa es sencilla allí lo estamos viendo tail que apunta al último ahora debe apuntar al penúltimo que es justamente skip luego desconectamos el siguiente de skip que también podría ser el siguiente de tail con eso ya el último nodo está desconectado de la lista y recordemos que tenemos en ítem la referencia a nuestro elemento, de modo que podemos descontar la cuenta de elementos y devolver el valor de ítem. Por supuesto, el recolector de basura va a hacer su trabajo cuando finalice la ejecución de este módulo. Antes de continuar con otros algoritmos, vamos a ver un poco los programas. En este caso, vamos a verlo con Java. Lo que estamos viendo en pantalla es un stub, un pedazo de programa, que nos va a servir para probar nuestra propia implementación de eh, la estructura de datos lista, en este caso una lista enlazada. Fíjense en que vamos a crear dos listas de enteros, utilizamos programación genérica. Las vamos a llenar con números generados aleatoriamente. Eso es para ahorrarnos el trabajo de tener que estar ingresando todas las veces los números por teclado. Directamente utilizamos un generador de números aleatorios. En la primera lista los vamos a agregar por el principio. En la segunda lista los vamos a agregar por el final. Y luego le vamos a pedir a cada una de estas listas que se muestren. Todavía no sabemos cómo cómo hacer para acceder desde afuera a los elementos independientes de la lista, uno tras otro. Lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a utilizar este método, mostrar, que lo que hace es simplemente mostrar el contenido de la lista en pantalla. La implementación de la estructura de datos eh, lista enlazada la tenemos en este archivo. Fíjense en que hemos optado por la versión mejorada. Tenemos un nodo que se llama head, apunta al primero de la lista tail, apunta al último de la lista y un entero que nos permite contar cuántos elementos hay acá también podemos ver un método que nos devuelve un entero que nos va a entregar justamente el valor de count el constructor por defecto lo que hace es inicializar en una lista vacía head y tail igual a null es apuntan a nada y la cuenta en cero la declaración de la clase node la tenemos al final de esta clase, es una clase privada, eso significa que desde otras porciones de código no se sabe que existen los nodos, solamente están dentro de la estructura de datos lista. Lo que tenemos es el campo ítem, que es del tipo E, que es lo que vamos a guardar dentro de los nodos, y el enlace al siguiente, que es un objeto del mismo tipo, del tipo nodo. El constructor de esta clase, el constructor por defecto, lo que hace es invocar al otro constructor que tenemos en esta misma clase, un constructor más avanzado, que lo que hace es asignar el primer parámetro al campo item y el segundo parámetro al campo next. De esta manera vamos a tener un constructor que nos permite fijar el valor de estos dos este, campos. También tenemos un constructor intermedio, llamémosle, que eh, solamente asigna el ítem. Eh, está, pero en general no, no lo vamos a utilizar. Acá tenemos también un método que es el toString. Es una sobrecarga de los objetos normales de Java. Lo que va a hacer es que los objetos tipo nodo, cuando mostremos algo un nodo en pantalla, en realidad lo que nos va a mostrar es el contenido de ítem. Veamos ahora la porción de código que eh, nos permite agregar un elemento al principio de la lista. Acá está. Fíjense en que el parámetro del método es un objeto del tipo E, o sea, es un elemento. Si la lista está vacía, este elemento es el primero y es el último e incrementamos la cuenta. Si no, este elemento conforma creamos un nodo, este nodo eh, Pasa a ser el primero de manera que el siguiente de este nuevo nodo es el actual HEAD y luego hacemos que HEAD sea igual a temp Finalmente incrementamos la cuenta. Este código que estamos viendo es este, de primer grado. Obviamente se puede mejorar y es lo que vamos a ver a continuación. Esta porción de código hace exactamente lo mismo, pero con menos código justamente. Utilizamos el constructor indicando como segundo parámetro el actual valor de HEAD. Si es NULL, que sería el caso de vacía, no hay problema. Y si no, ya está asignado el siguiente, el actual HEAD como siguiente del nuevo nodo. Si COUNT es 0, quiere decir que no había elementos, Tail debe apuntar a este nodo que es el primero y es el último. Sea como sea, HEAD debe ser el nuevo nodo. Y finalmente incrementamos la cuenta. Lo que tenemos a continuación es el código para agregar al final. Un código sencillo, por supuesto que se puede mejorar, pero bueno, académicamente lo analizamos primero. Cuando la cuenta es cero, directamente el nuevo nodo es el primero y es el último e incrementamos el contador. Caso contrario, este nuevo nodo, eh, se agrega como siguiente del actual tail y luego cambiamos el valor de tail a temp. La versión con menos código de, de este algoritmo la tenemos acá, que se crea un nodo, temp. Si la cuenta es cero, este nuevo nodo es eh, el primero, es la cabeza. Caso contrario, este nodo es el siguiente de tail. Y sea como sea, el nuevo nodo pasa a ser el último, incrementando luego el contador de nodos ahora podemos eh, ejecutar este programa y vemos que efectivamente nos genera los números al azar y en la primera lista están de menor a mayor en la segunda lista de mayor a menor tal cual lo hemos programado ahora vamos a ver el código para las operaciones de extracción recordemos que en el caso de estar eh, vacía la lista no podemos extraer nada, entonces vamos a provocar una excepción. En este caso vamos a disparar el runtime exception con un texto o un mensaje. Caso contrario, tomamos en una variable local, item, tomamos el valor de eh, head, porque estamos sacando el primero. Este es el algoritmo para sacar o extraer el primer elemento. Head debe pasar a apuntar al siguiente, que es headNext. Si head, el nuevo valor de head es nulo, quiere decir que había un solo elemento entonces se ha vaciado la lista entonces tail también debe tomar el valor null. finalmente descontamos el valor de count y devolvemos el ítem el recolector de basura realizará su trabajo cuando tenga que hacerlo el código para extraer el último elemento de la lista es de acuerdo a lo que hemos visto eh, primero tiene que controlar si la lista está vacía, en cuyo caso dispara una excepción, luego toma el valor de ítem, del nodo, del último nodo, de tail, y si es el único nodo, o sea, si head next es igual a null, entonces vacía la lista. Caso contrario, lo que va a hacer es recorrer la lista, comenzando en head y yendo de next next, o sea el siguiente del siguiente hasta el penúltimo elemento, cuando eso ocurra va a asignar a tail el valor de skip y eh, va a anular el enlace al último nodo descuenta eh, el valor de count y devuelve el valor que ha salvado en ítem el recolector de basura va a limpiar la memoria de estos nodos que han, cre han quedado desreferenciados podemos ver el código del de método mostrar dijimos que lo utilizamos para que la lista muestre por pantalla eh, el contenido de la lista misma fíjense en que recorremos con un objeto tipo nodo vamos eh, recorriendo pasando de uno a otro y lo que vamos haciendo es mostrando el toString del nodo recuerden que los objetos nodo Hemos sobrescrito ese método para que muestre el contenido de ítem. Bien, ahora podemos eh, ver el código en nuestro programa. Voy a descomentar esto que ya lo tenía escrito. Es la porción de código que nos permite probar eh, la parte que elimina o remueve elementos de la lista. Fíjense en que lo que hace es, eh, vamos a extraer... Los dos, tres primeros elementos de la primera lista y de la segunda lista. Vamos a mostrar ambas listas. Y luego vamos a eh, extraer elementos de la lista 1 mientras haya elementos. Para eso utilizamos el getCone. Eh, la cuestión es que allá lo estamos haciendo con remove first y acá lo hacemos con removeLast. Podemos ver que efectivamente hace lo que dijimos que iba a hacer. Agrega los elementos, los muestra en una lista ordenada de una manera, en otra lista ordenada de la otra, luego los elimina. Lo que podemos hacer es cambiar, en lugar de remover del principio de ambas listas, podemos remover de una lista al principio y de la otra del final. Eh, hacemos el cambio y a ver, veamos cómo ejecuta esto. Bien, tenemos control sobre nuestro programa. Lo que voy a mostrarles ahora es exactamente el mismo stub, el mismo programa, solo que con una lista doblemente enlazada. Lo que tenemos es el stub inicial que agrega los elementos, luego los elimina y que podemos ejecutar ahora para ver que hace exactamente lo mismo. La diferencia es que el código, la implementación del objeto lista que estamos utilizando en este caso, es una lista doblemente enlazada. Fíjense en que hace exactamente lo mismo que hacía el programa anterior. Veamos cómo es la lista doblemente enlazada. Al principio vemos que no hay ningún cambio, porque tiene también un head, un tail, un count, tiene el, el getter, la diferencia está en la clase node. Acá estamos viendo que estos nodos tienen el puntero o la referencia al siguiente y la referencia al previo, al anterior. El constructor ahora va a utilizar tres argumentos, el valor del ítem, el valor del siguiente y el valor del previo. Ahora podemos ver el código de los diferentes métodos que implementan el comportamiento en la lista doblemente enlazada. Acá está el add first, que es el que agrega al principio. Cuando está vacía, simplemente creamos un nodo, que es el primero y es el último a su vez, e incrementamos la cuenta. En otro caso, creamos un nodo, ajustamos que el siguiente de este nuevo nodo va a ser head, y el anterior del actual head va a ser este nuevo nodo, y finalmente cambiamos la referencia de head para el nuevo nodo. Obviamente este código se puede mejorar y lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos el código mejorado en el cual creamos un nodo indicando como siguiente el actual HEAD. Si la cuenta es cero, este nuevo nodo también es el último. Caso contrario, el previo del actual HEAD es este nodo. Y finalmente ajustamos el valor de HEAD y el contador de nodos. Lo que tenemos aquí es el código para agregar al final. Obviamente si la cuenta es cero, este nuevo nodo es el primero y es el último. Caso contrario, al crear un nodo, ajustamos que el previo de este nuevo nodo es el actual tail, que el siguiente del actual tail es este nuevo nodo y finalmente hacemos el ajuste de el nuevo tail y la cuenta de nodos. La versión mejorada de este algoritmo es la que estamos viendo. El nuevo nodo se crea ya con tail como el previo, por las dudas. Cuando la cuenta es cero se ajusta el valor de head, si no se ajusta el valor del siguiente de tail. Y finalmente se hace el ajuste final con tail y la cuenta de nodos. Lo que estamos viendo es el código para extraer el primer elemento. Lo cual hacemos salvando la dirección, la referencia de ese elemento que está en el primer nodo. Cambiamos la referencia de HEAD al siguiente de HEAD. Si este nuevo valor es nulo, quiere decir que había un solo elemento, de modo que vaciamos la lista haciendo TAIL igual a null. Caso contrario, anulamos la referencia al previo del actual HEAD, porque ya no va a haber nada, y descontamos. Devolvemos el contenido de ítem y esperamos que el recolector de basura haga su trabajo. Me faltó indicar que si la lista está vacía debemos provocar una excepción. No podemos extraer elementos de una lista vacía. Acá en el código para extraer el último elemento, el que está en el last o el tail, eh, lo que hacemos es controlar que no esté vacía, salvamos el ítem y preguntamos si el anterior de head es igual a null. Eso nos indica que hay un único elemento y al sacarlo vaciamos la lista caso contrario lo que hacemos es que tail apunte al anterior de tail y anulamos la referencia al último nodo descontamos y devolvemos el ítem y esperamos que el recolector de basura eh, elimine esos nodos que quedan desreferenciados lo que vamos a ver a continuación es la implementación de una interfaz que nos va a permitir recorrer los elementos de la lista desde afuera de la lista lo que estamos viendo ahora es el mismo stub, bueno, parecido, que nos va a permitir cargar una lista con números enteros, generados aleatoriamente. Luego lo vamos a mostrar con el código que eh, teníamos desde antes, es ese método que está dentro de la lista que muestra los elementos en la pantalla. Y luego utilizamos este mecanismo que nos permite acceder a un elemento tras otro desde fuera de la lista que justamente es la esencia de la lista que un elemento precede a otro y nosotros podemos accederlo ya sea con la sentencia for que en este caso viene a ser un for each por acá de elemento n que está en la lista 1 vamos mostrando los elementos o con un par de métodos de un objeto especial que se llama un iterador que en este caso es un iterador de enteros que la lista 1 nos permite crear de manera que podemos luego hacer uso de dos métodos. El hasNext para preguntar si hay otro elemento y el next para indicar dame ese otro elemento. Esto se puede hacer porque en Java podemos implementar, con una clase podemos implementar la interfaz iterable esta interfaz nos permite utilizar una estructura de control del tipo for each que lo que nos permite es para una variable de determinado tipo que es lo que está en una colección vamos tomando de una en una en el orden en que están en esa colección esta interfaz obliga al programador a implementar un método que es justamente este que estamos viendo acá el iterator que lo que hace es devolver un objeto del tipo iterator. Del tipo eh, claro, del, del tipo que de los elementos que guardamos en la lista, claro. Este iterator o iterador nos va a permitir eh, invocar dos métodos: el hasNext y el next. Para recorrer la lista. Lo podemos hacer con un forEach o también lo podemos hacer con estos dos métodos. El has-next es un método que nos devuelve un valor booleano que va a ser verdadero si es que hay un elemento por eh, acceder en la lista y va a ser falso si ya no hay más elementos y el método next nos va a dar ese elemento y va a avanzar esa referencia, esa forma interna que tiene la lista para acceder al siguiente elemento en el Java Collection Framework existen dos implementaciones parecidas de, eh, de esta interfaz. La forma en que se dice que estamos implementando una interfaz es con la palabra reservada implements, que no nos va a dejar compilar este programa a menos que tengamos este método el public iterator del mismo tipo de, de elementos que estamos guardando que podemos escribir un código ahí o lo que generalmente hacen todos los programadores es crear una nueva clase que eh, y contiene el código del iterador, que es justamente este, ¿eh? myiterator, que implementa otra interfaz de Java que es el iterador o iterator. Acá vemos cómo tenemos los dos métodos. Primero el constructor, lo que hace este constructor es justamente tomar un valor inicial y se lo asigna a esta variable interna privada del iterador que llamamos actual. Fíjense en que cuando se crea el iterador, se crea con el valor de head, con el valor del primer elemento de la lista. El método hasNext lo que hace es devolver una pregunta de si actual es distinto de null. Sabemos que null nos indica el final de la lista. Entonces hacer esta pregunta es justamente preguntar si hemos llegado al final de la lista o no. Mientras que el método next... Lo que hace es, pregunta si hay algo más y si es, eh, si es que no hay nada, provoca una excepción. Caso contrario, toma el ítem de eh, actual, incrementa actual, decimos incrementa, pero en realidad hace que actual apunte al siguiente de actual y devuelve el valor. Fíjense en que nos devuelve el valor, pero antes de devolverlo, hace que actual apunte al siguiente elemento de este modo es que desde afuera de la lista vamos a poder acceder uno tras otro a los elementos que están contenidos en esta lista independientemente si es simple o es doble o de cómo sea que esté armada esto nos permite acceder a los elementos de la lista independientemente de cómo es la lista. Nosotros podemos ignorar totalmente cómo está construida la lista, si es una lista almacenada en secuencia o si es una lista enlazada. Desde afuera de la lista nosotros vamos a poder acceder uno a uno a los elementos. Por ejemplo, podemos implementar un, un total, una variable que nos permita llevar el total de los elementos y a medida que los obtenemos, los vamos sumando a esta variable y luego mostrar justamente ese total. Y esto lo hacemos eh, accediendo a cada uno de los elementos de la lista. Eh, por supuesto, como programadores sabemos que, que a, adentro de la lista es una lista enlazada, pero no necesitamos... Eh, y preocuparnos por eso por ejemplo, eh, acá tenemos el ejemplo con el total a ver, esto debería funcionar allí está, ¿eh? suma los elementos desde afuera de la lista en el lenguaje de programación C Sharp la cuestión es muy muy parecida lo vamos a ver en la práctica justamente en C++ es realmente diferente este video tutorial ya se hizo muy largo, de manera que vamos a cortar aquí y vamos a ver en el siguiente todo esto, pero en C++. Nos vemos.